con la siguiente mesa, que trata sobre la calidad en las titulaciones en línea y semipresenciales. Comienzo presentándome, soy José Miguel Cáceres Alvarado, director de Secretaría de Titulaciones, del Vicerrectorado de docencia de la Universidad de La Laguna. Y entre otras ocupaciones, pues tenemos que ver con lo de la evaluación de las titulaciones, todo esto de verifica, seguimiento, acredita y enriquecido durante el camino con las modificaciones. Para hablar de este tema, tenemos en la mesa a cuatro integrantes. No ha podido venir Daniel Burgos, que estaba inicialmente previsto, ha tenido un problema con el vuelo. Y a mi derecha está Manuel Castro, de la UNED, y también presidente emérito de la Sociedad de Educación del IEQ, el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que a continuación, en las próximas jornadas, se celebra aquí el EDUCOM y está bastante implicado en su organización ha sido vicerector de Nuevas Tecnologías de la UNED si no me equivoco sí. a su derecha está Ana Isabel Jiménez-Avisandra nuestra vicerectora de docencia de la Universidad de La Laguna y a su derecha está Catalina Guerrero que se incorpora a la mesa eh, dada la ausencia de, de Daniel Burgos. ella es de la Universidad de Murcia y es coordinadora de innovación y es responsable de toda la parte de Mux y todo eso y en el extremo de la mesa pues, está Alfonso Infante, de la Universidad de Huelva, editor de la revista Campus Virtuales y ha sido director también de la unidad de educación virtual de la universidad. Así que sin más comenzamos. En La primera intervención corre a cargo de la vicerectora de docencia, Ana Isabel. Eh, bien, eh, buenos días. Eh. Gracias, Pepe, por, por esta presentación. Eh, he de decir que, que Pepe es mi, mi mano derecha en estos asuntos de, de calidad. ¿no? Eh, somos los que nos encargamos de, de todos los procesos relacionados con, con la calidad de las titulaciones. Y, bueno, después de tanta presentación, hablando de las bondades y de todas las, las ventajas y la importancia de, de la educación en línea, pues mi presentación va a ser un poco sobre aquella parte más, menos agradable de, de la calidad de las titulaciones. ¿no? Está más orientada hacia la, la evaluación, hacia lo que, ha venido, sucede, lo, lo, lo que estamos viendo en la evaluación de, de la calidad de las titulaciones en línea y semipresenciales. ...y lo, lo contextualizo pues aquí a, a la Universidad de La Laguna... ...la Universidad de La Laguna es una universidad media... ...con unos 17.000 estudiantes de grado, 17.000 y pico... ...unos mil estudiantes de posgrado y mil y algo de, de doctorado... ...y es una universidad bastante, bastante antigua... ...el año pasado cumplió 225 años pero su digamos que su actividad académica in, ininterrumpida empieza eh, como en los años 20 del siglo XX porque durante el primer siglo pues se cerraba se abría pasaba a depender de Sevilla volvía o sea, de forma in, ininterrumpida la actividad comienza eh, a final de, de la década de los años 20 y en los años 60 pues experimenta una expansión y aumenta su, su oferta su oferta formativa y crece como crece en todas las universidades españolas con una estructura pues pensada para, para, el título de, para el tipo de títulos que se impartían en aquellos momentos. Desde luego la docencia en línea y semipresencial ni estaba ni se esperaba. ¿no? Y, y bueno, y con esa estructura eh, seguimos eh, desarrollando no, nuestra actividad y nos vemos obligados a modificar nuestras titulaciones eh, primero pues para tenien, para incorporar el espacio europeo de educación superior y luego pues para adaptarnos a eh, la, las nuevas metodologías de, de enseñanza y aprendizaje la, las primeras modificaciones, la, el primer contacto con el cambio en la estructura de las titulaciones, pues vino marcado, como sabemos, por el Real Decreto de 56-2005, donde se reguló el posgrado con aquellos, pop, aquellos programas oficiales de, de posgrado y luego el decreto que nos ha... Regulado toda la actividad docente y toda la transformación de los títulos ha sido el 1393 de 2007, en el que se define o a partir del cual se desarrollan los procedimientos de calidad que todos conocemos, verificación para el diseño de los títulos, monitor para el seguimiento y acredita para la renovación de la acreditación. Y en este decreto, en el 1393, pues no se establece ninguna diferencia entre el tipo de enseñanza, más allá de lo que aparece en el, cuando uno entra en la aplicación del ministerio, tiene que marcar o que determinar si el, tipo de, si el título es presencial, semipresencial o a distancia. Y ahí queda, eso es todo lo que, lo que, se, lo que se dice. En cuanto a recursos materiales, sí que si se opta por una titulación semipresencial o a distancia, hay que demostrar que se dispone de, de los medios para impartir ese tipo de docencia, pero en cuanto al profesorado no se distingue, más allá de que el profesorado es competente en su materia, en el conocimiento de su materia, pero no en la metodología de, de enseñanza que, que vaya a aplicar, que es un ...lo que hemos estado viendo en, la, en las comunicaciones anteriores... ...se valora la, la competencia eh, o los conocimientos... ...pero no se mmm, tiene en cuenta en la universidad... ...no se ha tenido en cuenta hasta ahora... ...el que uno tenga competencias como docente. Este desajuste, pues, eh, en el decreto de 420 de 2015... <coughs> que corrige pues, algunas de las cuestiones que se han visto que en el del 1393 no funcionan bien, establece que hay que dictar una normativa específica. Para, para este tipo de, para la enseñanza semipresencial y a distancia tiene un, el artículo 11 habla directamente expresamente de la implantación de enseñanzas universitarias no presenciales ¿no? y eh, pues determina que hay que eh, garantizar la calidad con unas características eh, que se aplican a esa titulación y que eh, tienen que regularse en, uh, y se someterá al a régimen general regulado en este decreto. Es aquí donde se habla de los exámenes, evaluaciones, prácticas, el tipo de actividades, etcétera Pero solo te, se ha, está este artículo, pero no se ha desarrollado hasta, hasta la fecha. En la Universidad de La Laguna, cuando hacemos la transformación de nuestros títulos de licenciado a títulos de, de grado, pues la oferta es toda presencial. Experiencia en titulaciones online, pues tenemos una oferta pues relativamente escasa. La tenemos toda en, a nivel de máster. ...y de títulos propios. En el caso de másteres, eh, tenemos eh, tres másteres... ...el de Educación y Tecnología de la Información y Comunicación... ...que dirigía inicialmente eh, Manuel Area, al que antes escuchamos. Otro máster también en el área de Educación, el de Estudios Pedagógicos Avanzados... ...y uno que se ha empezado a impartir este año en Ciencias de las Religiones... ...interuniversitarios con la Universidad Pablo de, de Olavide. Eh, y luego varios títulos propios, diploma de especialización de la lectura, de dirección y gestión de servicios sanitarios, experto en parentalidad positiva y convivencia familiar y en neurociencia afectiva y psicología clínica. El único máster eh, eh, totalmente online que ha terminado el proceso de renovación de la acreditación es el de educación y tecnología de la información. El de estudios pedagógicos le corresponde el do, año 2019. En cuanto a titulaciones semipresenciales sí que hemos sido más osados, más atrevidos, ¿no? Y eh, tenemos una oferta mayor, tenemos eh, ocho títulos, de los cuales han sido evaluados cinco y tres títulos propios. Pero, eh, bueno, pues siguiendo con nuestra tradición, en muchos casos nos encontramos con que esta oferta de, de titulaciones semipresenciales se ha hecho forma voluntariosa y un poco inconsciente, ¿no? pensando que lo que hago presencialmente puedo ofrecerlo usando la tecnología de forma semipresencial. Y bueno, pues eso eh, cuando llegamos a, a nuestras evaluaciones de, de nuestros títulos queda plasmado en distintas recomendaciones que se nos hacen. Yo he recogido algunas. De, de, la, de los distintos títulos que han sido evaluados y vemos que se nos señalan, se nos recomiendan distintas cuestiones de las que hemos venido hablando en, en estas jornadas pues, desde, desde su inicio. ¿no? pues Por ejemplo, que eh, hay que revisar las asignaturas porque hay que hacer una secuencia de tareas más espaciada que es necesario un feedback más dinámico y ágil. ...que la figura del tutor eh, tiene que ser eh, permanente... ...y tiene que atender a, al estudiante de forma individualizada... ...y que hay que distinguir entre el tutor de las asignaturas... ...y también el, el seguimiento del estudiantado... ...y la organización y dinamización de las actividades grupales... ...no es aquello de yo pongo todo en mi campus virtual... ...en mi plataforma, la que sea... Y, y después eh, ya el estudiante hará lo que pueda y cuando no pueda me mandará un correo y yo se lo contestaré cuando también pueda ¿no? es algo que va mucho más allá de eso pero eh, bueno, pues eh, tenemos ahí nuestro mayor reto creo que de eso es, ese es el principal tema del que hemos hablado durante estos días de la necesidad de la... Eh, acreditación o de la formación del profesorado para, a, para acreditar sus competencias docentes digitales. O sea, lo que necesitamos fundamentalmente es una formación para la eh, docencia eh, en línea, la docencia no presencial, y eh, bueno, en ese sentido eh, debemos avanzar. Si hacemos un... Hemos hecho un análisis de las aulas virtuales, tomando una pequeña muestra, no es exhaustivo de todas las aulas de la universidad, y vemos que realmente creo que no se ve nada porque no, no logré la, la, la imagen con, con mejor resolución, la saqué del informe y no, no pude ir a, al origen y no, no pude mejorarla. Eh, lo que podemos ver aquí es que lo que más se utiliza, pues es, la aula virtual como repositorio, como mmm, instrumento para enviar eh, actividades y para resolver, plantear y, y resolver dudas. En cuanto a la organización, las aulas se organizan normalmente o mayoritariamente mediante carpetas y eh, se utilizan también tareas, y cuestionarios y foros. Son las actividades, el tipo de organización más frecuente en todas las aulas virtuales. Y en cuanto al tipo de, de objeto que se utiliza, pues fundamentalmente se utilizan documentos de texto. El 97,5% en estas aulas que se han eh, visto, pues eh, son documentos de texto. Luego también presentaciones y vídeos en mucha menor... Eh, proporción, lo mismo que los materiales de, de tipo interactivo. Bueno, esto nos demuestra que eh, realmente mmm, lo que estamos haciendo es mmm, lo mismo que en la clase presencial, pero utilizando, en lugar del repositorio clásico, utilizando el, el campus virtual. Y muchos piensan que eso es docencia en línea y nada que ver. O sea, eso sigue siendo la misma docencia que, que se venía desarrollando. Y de ahí que sea necesaria una formación y de ahí que en ese decreto de 2015 se dijera que había que formar al profesorado y pedirle una serie de cuestiones, pero que no se desarrollaba. Y recientemente, este es un documento Elaborado por REACU, la red española de agencias de calidad universitaria, el 26 de febrero, que lo tiene publicado la agencia catalana, ANECA todavía no lo ha por lo menos hasta que yo mire no lo había puesto, donde da las orientaciones para la elaboración y evaluación de los títulos de grado y máster en enseñanza no presencial y semipresencial. Es decir, al fin se va a tener en cuenta que eh, no es lo mismo la formación eh, o la enseñanza presencial que la no presencial y que para la no presencial pues hay que tener en cuenta otros factores. Entonces, pues detalla una serie de recomendaciones ya diferentes a las de la formación presencial. Por ejemplo, eh, en cuanto a las actividades, eh, especifica que es necesario detallar eh, todas las actividades que se realicen. Es imprescindible detallar los mecanismos de tutorización y seguimiento con indicación de las funciones de los profesores, del procedimiento a seguir y de los criterios aplicados que permitan la trazabilidad de la participación y la interacción de cada estudiante con materias, asignaturas, foros y tareas propuestas. Sí, hay que eh, utilizar las, los medios que nos proporciona, las herramientas que nos proporciona la tecnología para hacer un seguimiento y tener un control más exhaustivo sobre la participación del alumno y sobre su evolución para la adquisición de, de las competencias. También es, es importante que se defina la periodicidad con la que se debe contactar con el tutor. Eh, incluso habla de que si la matrícula se puede realizar en otros países, hay que definir los, la, la zona horaria eh, para fijar los espacios de, de tutorización y, o los momentos de tutorización y seguimiento. Y en cuanto al personal académico, que es de lo que, de lo que más hemos hablado, pues eh, el, el profesorado que participa en un título eh, no presencial debe disponer de conocimiento y experiencia en modelos pedagógicos, es decir, que debe demostrar unas competencias para este tipo de, de enseñanza. No vale solo los conocimientos de la materia que va a impartir, sino que también tiene que tener... ...demostrada, acreditada, su competencia para este tipo de, de enseñanza. Y que la institución, además, debe disponer de un plan de formación continua. Por eso, todo lo que hemos venido hablando en la sesión anterior... ...pues, mmm, viene como anillo al dedo a, a esto que, que estamos presentando aquí. Es decir, es hacia dónde tenemos que avanzar. Con respecto a las infraestructuras, pues, lo que ya sabemos... Eh, tienen que ser unas infraestructuras adecuadas y se tienen que definir eh, indicadores que aseguren la fiabilidad y la seguridad. Y también un tema que no se ha abordado aquí, pero que preocupa bastante en, el, en la enseñanza... Eh, no presencial, son los mecanismos para garantizar la identidad del alumnado y evitar el fraude a la hora de la evaluación. El tema de la evaluación lo hemos, no lo hemos tocado en estas jornadas, pero es un tema también importante que muchas veces es lo que hace que se sea reacio a, a, a, este tipo de, a la implantación de este tipo de docencia. ¿no? Y bueno, pues... Mmm, como conclusión eh, y para no cansarlos más, porque yo sé que este tema ya cuando dije voy a hablar de calidad m, vi algunas caras que m, yo sé que esto <risa> este, sí sí sí ya en fin yo lo siento pero alguien tenía que poner que hablar de, de la parte fea no y y bueno, pues no, nos queda mucho por hacer, no basta, utilizar las tecnologías para impartir titulaciones en línea de calidad no es suficiente, tenemos que trabajar en la formación de profesorado, en las metodologías adecuadas, en la planificación y organización de los planes de estudio, en el, el seguimiento, en el diseño y desarrollo de los entornos digitales, en la tutorización y podríamos seguir pues, con muchos más temas que son los que eh, pues desde, desde el grupo de trabajo de, de CRUE de Asuntos Académicos, el grupo de enseñanza eh, online, pues estamos intentando dirigir para pues cumplir con, con nuestra misión de dar, ofrecer la, la mejor docencia. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, gracias en principio y sobre todo a la organización de estas jornadas por la invitación, aprovechando que ya estaba aquí, como he comentado antes el evento del CON que empezamos por la tarde y el tema de calidad pues es aunque es un poco farragoso nuevamente yo creo que es una parte fundamental del entorno que estamos viendo la universidad desde Bolonia sobre todo, antes ya teníamos la calidad implantada en nuestras situaciones, pero desde Bolonia ha sido yo creo que el, el punto, digamos, para todo el tema de adaptación de tecnologías e inclusión de una forma evidente de la calidad en nuestra formación. Yo estoy en la Universidad de Distancia, la ventaja que tengo es que nosotros llevamos haciendo formación online desde hace 45 años, nacimos ya con ella, con la distancia, nacimos con las cartas y el correo, cuando existía el correo, las cartas y el fax, y hemos migrado evidentemente a un entorno semipresencial, tenemos tutorías, tenemos 70 centros asociados en España. Tenemos 240.000 alumnos, tenemos muchos alumnos, demasiados, quizás, para los que somos, porque en una universidad de su tamaño, en profesorado, por ejemplo, seremos como La Laguna, más o menos. Tenemos 1.400 profesores, igual es La Laguna. Tenemos un presupuesto de 190 millones de euros, parecido al de La Laguna, imagino, también más o menos, pero tenemos 10 veces más alumnos. Es la diferencia porque el Estado, digamos, nosotros somos nacional también y pública en este caso, somos la única nacional, con Menéndez Pelayo, y los presupuestos, digamos, que nos da el Estado, de los que nos financiamos, pues son menores que las universidades, digamos, presenciales, por decirlo así de alguna manera. Somos más efectivos, pero no, no tanto, creo yo. Pero bueno, vamos a la parte de calidad que es lo que nos ha traído aquí. En la universidad, eh, la calidad, como digo, está en este caso desde un vicerectorado de ordenación académica y calidad. El equipo anterior de gobierno al actual le daba la vuelta a la calidad y ordenación académica, luego se le dio la vuelta ahora de nuevo a ordenación y calidad, ...según va moviéndose el tema y según va cambiando, digamos, poco a poco. La calidad en un entorno puro a distancia es compleja. nuestro, por ejemplo, nuestro problema mayor de la calidad es tener la alimentación... ...de nuestros muchos estudiantes, los 140.000, pero que ninguno hace encuestas. ¿Por qué? Porque las encuestas nosotros no podemos hacer como las presenciales algunas... ...que el profesor le obliga al alumno que está allí examinándose... ...a que haga la encuesta, como hacen muchas presenciales. Y nos dice la ANECA, además, que hagamos. Yo no puedo decirle a un alumno mío que viene durante dos horas a hacer un examen rápido y que tiene que irse porque tiene luego otro o vive a 100 kilómetros donde se examina, que dedique cinco minutos presencialmente a hacer la encuesta. No puedo porque me van a hacer puñetas directamente, así de claro. Intento engañarle por las vías de las plataformas, los medios, ponerle zanahorias para que vaya haciéndolo, pero al final nuestras encuestas no llegan al 1% de estudiantes. Son 20.000, tampoco están mal, pero es 1%, no representativa. Y sigue siendo la larga lucha que tenemos en la universidad para intentar tener encuestas significativas que nos den una visión real de qué quiere el estudiante, hacia dónde va el estudiante, qué opina el estudiante y, sobre todo, cómo afecta la calidad a lo que él hace. Tenemos una oficina de calidad que depende de ese vicerrectorado, dedicada exclusivamente al tema de calidad, y la calidad está, digamos, transferida a cada facultad y escuela, de forma tal que en cada facultad y escuela hay un grupo organizativo dentro de la facultad y de escuela que lleva el tema de calidad organiza todos los papeles, para la NECA, las reacreditaciones, estamos acreditados en todos los másteres y todas las titulaciones que tenemos, estamos reacreditados, seguimos reacreditándonos cada año como todos y en esa línea, digamos, pues tenemos un trabajo amplio hecho allí. Tenemos además luego una parte fundamental que es que nuestros profesores, los 1.200 y pico, han hecho toda la vida online, tienen las competencias todos ellos. Tenemos un grupo que se llama Instituto Universitario de Educación a Distancia, que es el que define la metodología de la universidad. Ahora estamos de nuevo como cada... Ahora, con el último cambio de rectorado hace un año, estamos otra vez reorganizando la metodología de cara al futuro. Estamos haciendo unos grupos de trabajo para ver el futuro hacia dónde vamos en el tema metodológico. Y como digo, este IUED es el que se encarga justamente de ver esa metodología y de que se implante en la universidad. En la nueva vuelta de tuerca que hemos hecho, vamos a ir más a la videoclase. Nosotros somos a distancia. Como he dicho antes, tenemos 70 centros asociados en toda España repartidos y 15 en el extranjero, en el resto del mundo, en Iberoamérica sobre todo, norteamérica y europa y tenemos 1.200 profesores pero tenemos 6000 mil tutores 6, profesores mil tutores repartidos por todas partes estos tutores no son de la UNED son externos son profesores de la laguna profesores de las palmas profesores de la UOC profesores de cualquier universidad española o de fuera que hacen una dedicación parcial a hacer tutorización en la UNED tanto presencial en el centro si son asignaturas de primeros cursos como online también a la vez ...para los alumnos que no van presencialmente a los centros. Eso hace que tengamos un lío de números también bastante grande de gente. Y hay que acreditarlos. Y todos nuestros doctores están acreditados también internamente... ...por los grupos digamos, de capacitación pedagógica que tenemos dentro de la universidad. Es un tema costoso, es caro, como todo en la vida, la, la educación a distancia y online. Por mucho que se dice, si se hace bien y con calidad, no es barata. Al final el coste es un poquito menos que el de presencial... Pero no es, la, no es diez veces menos, yo le calculo entre la mitad y, la, y las dos terceras partes, más o menos. Pero bueno. Tenemos también luego un grupo que es el COIE, el Centro de Orientación, eh, eh, Información y Empleo, en lo cual lo que hacemos es seguir luego al estudiante cuando está acabando la carrera y cuando sigue después, como tal para, sobre todo el tema de empleabilidad. Hace 10 años, nuestros, nuestros estudiantes, con un perfil entre 35 y 65 años, todos trabajaban, todos, el 99% de ellos trabajaban. Ahora estamos en un 80%. La crisis también se ha notado en el sector, evidentemente, nuestro. Y también tenemos ahora, por ejemplo, estudiantes desde 25, desde 22 hasta 35 años. Más porque nuestro estudiante ahora en España, con la crisis, prima primero el trabajo y segundo el estudio. Entonces se matriculan muchos en la UNED que deben estar en la Laguna o en otra universidad presencial porque al no poder seguir muchas veces tienen un trabajo de dos semanas o un mes tienen que ir a trabajar ya pierden el curso completo porque tienen que seguir Bolonia y la única forma que pueden seguirlos con la UNED que nosotros aunque seguimos Bolonia en paralelo si solo se examinas te examinas y ya está o sea tú puedes aprobar con formación continua y permanente y con ...con pruebas de evaluación continua que se llaman... ...pero también puedes examinarte el último día... ...en el examen final, si apruebas, apruebas... si no apruebas, no apruebas. Esa ventaja del estudiante la, la agradece... ...y como digo, tenemos 10.000 estudiantes más o menos... ...que no debían ser nuestros, que van a ser de las presenciales... ...y en los cuales nos disrumpe un poquito el modelo... Pues claro, el estudiante joven... ...no tiene una capacidad, digamos, preparada mentalmente... ...de edad y de experiencia profesional... ...que sí que tienen nuestro resto de estudiantes. Todo eso afecta en la calidad también... Porque la calidad a fin de cuentas tienes que ver qué le estás dando, para quién se lo estás dando y cómo está consumiendo ese producto esa persona y, al final, cómo lo tiene en cuenta y cómo lo analiza. Y dentro de esta eh, calidad están los agentes que, que, que implican aquí. Están los profesores, como digo, que tenemos la ventaja de que, en general, conocemos el entorno. También, por desgracia, como no han entrado profesores jóvenes en los últimos 10 años a la universidad, como todas las universidades, todos los que tenemos ya están formados, capacitados, y no tenemos esa entrada cada año que teníamos hace 10 o 15 años, de cada año entrar 200 100 profesores nuevos que había que formar, reformar y llevar al mundo de la formación, digamos, online o semipresencial como tal. El año que viene se prevé que sí que haya una entrada de nuevo, con, ya parece ser que el Gobierno está abriendo un poquito la mano y el año que viene esperamos que entren profesores nuevos. Y sí que tenemos ese IBD que está, evidentemente, para formarles como tal cuando entren todos en la metodología de la UNED. Profesores tutores, como digo, todos ellos sí que tienen que pasar por el proceso de acreditación. Si no pasan a los dos meses están en la calle de nuevo, porque tienen que pasar una serie de cursos y está hecho un plan de formación cuando entran. Y además cada año tienen que hacer una serie de cursos complementarios para seguir estando en la formación, digamos, online. Como digo, además son externos, con lo cual nuestro control sobre ellos también muchas veces es complejo. Bueno, Yo soy de electrónica, soy catedrático de electrónica y tengo catedráticos de electrónica siendo tutores de electrónica conmigo. Es complicado que yo le diga a un cateático de tronería como yo cómo tiene que impartir la docencia en una formación online. Pero claro, él es experto en, en dar su clase en la Laguna o en dar su clase en Las Palmas o en dar su clase en, en, en la Politécnica de Madrid, pero no en formación online ni en tutorización online. Entonces tenemos, nosotros le marcamos claramente desde el profesorado central qué tiene que hacer un tutor, cómo tiene que dar las tutorías, que no es dar clase, es hacer tutorías, y cómo tiene que gestionar los estudiantes que tienen que estar en el día a día. Eso se hace como yo también desde la sede central. Nosotros tenemos que gestionar a los estudiantes, a la formación, a la evaluación y a los tutores para que hagan la tutorización adecuada como tal. Y luego también tenemos la administración, que es gran parte de la, de la calidad. La administración desde el proceso de matrícula, todo el seguimiento digamos del estudiante, certificaciones, acreditaciones, notas, que todo esté registrado, que no haya problemas como tenemos ahora mismo en algunas universidades públicas que todos conocemos de estos días pasados. Todo eso, digamos, se lleva claramente un control y un seguimiento. Es imposible que nadie ponga una nota que no se sepa porque todo queda registrado, queda marcado y es imposible que un, evidentemente, un administrativo pueda poner una nota que no la ponga un profesor en su momento dado como tal. Todo eso, digamos, es parte de la aplicación que tenemos, que también en este caso aplicaciones son la mitad más o menos nuestras, la mitad son, son contratadas externamente, pero con un control y una seguridad, en principio, creemos que es suficiente y adecuada para lo que hacemos juntos. Y luego nos queda la última parte de estos agentes, que es el estudiante como tal. El estudiante, por lo menos en nuestro caso en la universidad, en la UNED, que tenemos muchos, lo que quiere básicamente es estudiar, aprender todo lo que pueda, sobre todo desde más abajo hacia más arriba, cuando están en primero lo que quieren es aprobar, cuando están en cuarto y en el máster quieren aprender y quieren sobre todo aplicar sus conocimientos como tal. Tenemos muchos estudiantes de segunda, tercera, cuarta, quinta carreras, porque les gusta estudiar. ...y esos estudiantes lo quieren es aprender, nuevamente, no quieren... ...bueno, hacen un título, evidentemente, les gustan los títulos también, como a todos... ...a nadie le amargo un dulce, pero quieren sobre todo estudiar y aprender. Y entonces ahí tenemos mucho que repite, porque bueno, el método les vale, les gusta... ...es un método que tienen apoyo si lo necesitan, pero si no lo necesitan... ...tampoco estamos encima de ellos todo el día, porque también el estudiante... ...muchos de ellos lo que quieren es que tengas herramientas adecuadas... ...que le dejes la libertad, que cuando te pide algo se lo des pero que tampoco estés encima de él todo el día. El estudiante, digamos, como digo, senior y adulto, no el estudiante joven, el estudiante de primero y segundo, o estás encima de él todos los días, o no hace nada al final y cuando llega a septiembre se da cuenta que ha perdido, bueno, a junio en vuestro caso, porque no tiene examen en septiembre, cuando llegan a junio se da cuenta que ha perdido el año y no ha empezado siquiera a ver qué había allí. Como digo, son perfiles muy distintos como tal. Creemos en la, en la calidad, de hecho la implantamos como tal, usamos mucho, por ejemplo, todo el tema de contenidos, curación, Usamos muchos MOOCs, somos uno, somos el, yo creo, la primera universidad latina en número de MOOCs y, y en estudiantes de MOOCs. Podemos tener ahora mismo un millón de estudiantes matriculados en nuestros MOOCs, como tal. ¿Por qué? Porque <coughs> nuestros cursos básicamente son MOOCs. Lo que hemos hecho es, es parte de nuestros cursos, sacarlo al exterior, abiertos de forma pública, y hacer MOOCs con ellos para ganar más estudiantes. Esa es la parte digamos, del reclamo de la zanahoria que decía antes, como tal. ...y ahí creemos, hay una tendencia en Europa... ...que por desgracia se ha implantado poco... ...que es el MOOC con Q... ...acabado en Q, en vez de ser MOOC de curso, MOOC de calidad... ...hay un grupo en Europa, como digo, fuerte... ...que está intentando meter una certificación de los MOOCs... ...no va muy adelante y no va con demasiado movimiento el tema... ...pero nosotros sí que intentamos estar acercándonos a esa teoría... ...porque los MOOCs deben ser cursos, deben ser online... ...deben ser abiertos y deben ser masivos... ...pero también tienen que ser de calidad, evidentemente... ...si al final... Como decíamos antes, toda esta mañana, pones cuatro transparencias, haces un no sé qué, eso ni es un curso online, ni es un MOOC, ni es nada. Hay que dar detrás metodología y hay que hacer un curso como tal, un diseño instruccional y pedagógico alrededor de él. Y nosotros, por ejemplo, lo que sí notamos con Bolonia fue el tema de la evaluación continua. Nosotros antes teníamos evaluación, le llamábamos pruebas de evaluación a distancia hace 15 años, y realmente servían para ayudar en, la, en, en aprobar al final, pero no era una evaluación realmente continua, el estudiante tenía que dar examen siempre. Ahora, por ejemplo, en algunas asignaturas, no en todas, el estudiante, que es bueno en esas evaluaciones continuas, a lo mejor no tenía que acabar siquiera haciendo un examen, o el examen tiene un peso mucho menor como tal. Porque nosotros usamos los exámenes, sobre todo en grado, para sobre todo acreditar la persona que viene al examen. Es lo fundamental en la evaluación de instancias. Tú Es difícil que un señor que vive, en nuestro caso, por ejemplo, en Washington, D.C., porque está desplazado en la embajada, que acredite su personalidad desde aquí, como tal. Existen métodos ya biométricos y eso, pero no se usan como tal. Al final, la única forma de hacer una acreditación real es cuando el estudiante va al examen, ahí compruebas pruebas que tío entra con su carnet, tío su pasaporte, ver la foto que tiene, sabes que ese señor que está ahí es el que tiene que ser, se examina, corrige ese examen, y luego le puedes dar más o menos peso en función ya de lo que haya hecho antes o no haya hecho antes. Nosotros tenemos exámenes que van al examen casi únicamente pues, por aquello de subir un pelín más la nota, pero ya están aprobados previamente, porque ya han hecho la evaluación continua completa y ya no tienen que examinarse En, en másteres, por ejemplo, ni siquiera a veces tienen que examinarse en alguna asignatura. Normalmente en la mitad de un máster, de los másteres nuestros, se pueden hacer sin examinarse físicamente como tal, solamente con trabajos a distancia y seguimiento, con lo cual el profesor sí que sabe que normalmente los másteres tienen a lo mejor 40, 50, 100 estudiantes, en los que llevo yo en tecnología, a lo mejor 2.000 o 1.000 en el caso de secundaria, por ejemplo, que son los más masivos que tenemos, ahí sí que tienen que examinarse todos ellos porque es mucho más masivo. Pero aunque son menos gente, sí que tú viendo cómo funciona, lo que te han contestando, vas sabiendo que ese estudiante está activo, es quién es y sabe quién tiene que estar detrás. Como digo, esa acreditación y esa opción de saber físicamente que ese estudiante ha hecho lo que dice que ha tenido que hacer, ha hecho todo su trabajo, es la parte final también de la calidad para que aquello funcione adecuadamente. Y yo creo que así como ideas generales, yo creo que nada más. Muchas gracias de nuevo por la invitación y luego en el debate comentamos lo que queráis. A Manuel, eh, cedemos la palabra a Bueno. Bien, bueno, pues yo voy a hablar un poquito sobre eh, estas nuevas técnicas eh, para mejorar la calidad de de la evaluación. ¿Esto no pasa? aquí está. Bueno, bueno, voy a hablar sobre estas nuevas técnicas para mejorar la calidad de, del proceso de evaluación y certificación de las competencias, capacidades o conocimiento eh, sin la necesidad de la presencialidad de, del alumno, ¿no? Precisamente lo que ha terminado hablando Manuel, ¿no? Que además yo creo que que es uno de los temas eh, más olvidados en todo este proceso de la virtualización, ¿no? Eh, estamos avanzando muchísimo en, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la creación de contenido, en metodologías pedagógicas, etcétera, etcétera, pero estamos de, descuidando un poco la parte de, de evaluación. Seguimos con el método tradicional de la evaluación presencial, ¿no? O sea, la UNED, por ejemplo, que es una universidad totalmente a distancia, como acaba de comentar Manuel, pues sigue haciendo el examen eh, presencial en una sede. ¿no? Eh, conozco otras universidades como la UO o la UNIR, que les pasa exactamente igual. ¿no? Tienen sede en muchos países donde los alumnos siguen eh, yendo físicamente a hacer el examen. Y yo me pregunto que por qué si estamos inmersos en este cambio de la evaluación en línea y de que lo que queremos es que el alumno tenga que acudir presencialmente a nuestras aulas, ¿por qué lo hacemos acudir a un espacio físico para la evaluación? cuando ya hoy en día existen herramientas que nos permiten hacer esto con una gran garantía. Yo no creo que haya menos garantía que lo presencial, porque bueno, DNI falsificado ya sabemos que existe un montón, eh, metodología basada en tecnología, que los alumnos se dicten las preguntas todas las que queramos. Entonces, eh, eso es lo correcto, hacer el examen en el aula eh, y si lo hacemos en virtual no, no es válido, no vale. Eh, Ayer lo hablaba con Belén, ¿no?, de la Universidad de, de Murcia, de Locán, y me decía, bueno, pero es que eh, la NECA nos tiene un poco ahí cogido con el tema de, de la evaluación en línea, ¿no? Sí, quizás a día de hoy eh, realmente la NECA no está dándole validez a ese tipo de evaluación todavía. Eh, pero bueno, eso no es una justificación tampoco para no hacerlo. Eh, hasta hace poco los títulos en línea tampoco le daba validez la NECA, hoy en día la tiene, ¿no? Entonces, quizás debe, debemos seguir empujando en esa línea para conseguir que esta, estos sistemas eh, sean reconocidos y que realmente yo estoy convencido de que mejoran bastante la calidad del proceso, ¿eh? son bastante mejores y nos dan una mayor garantía en la evaluación. ¿eh? Eh, ...bueno, ya están surgiendo muchísimas herramientas hoy en día... Eh, ...que persiguen asegurar la calidad del proceso evolutivo... ...sin requerir la presencia física en un lugar concreto... ...ni la unión física del alumno y el examinador... Eh, ...o sea, no, no es necesario que estemos en el, en el mismo espacio físico para hacerlo... ...yo he destacado aquí el proctoring... ...quizás es una de las herramientas que, más, que está teniendo más peso hoy en día... Eh, ...y bueno, no son más que una serie de recursos telemáticos... Eh, ...que nos va a permitir la realización de las pruebas... ...en un lugar, o en el lugar donde el estudiante se encuentre... ¿eh? ...en su casa, en su lugar de trabajo... o sea ...no lo vamos a obligar ya a ningún sitio... ...y además va a poderse ser monitoreado desde diferentes lugares... ...es decir, el examinador tampoco tiene por qué estar físicamente... ...en un espacio para monitorearlo... ¿eh? ...tenemos tecnologías más que desarrolladas hoy en día... ...para conseguir esto con bastante calidad... ¿eh? Esto ya es una realidad, o sea, ya se está usando, eh, no se está usando a nivel de, de grados aquí en España, pero por ejemplo con los MOOC, que son ahora quizás la punta de lanza de, de la formación, ¿no?, como, como herramienta, eh, bueno, pues ya hay casos reales que están usando, como es el caso de EDX, que desde junio del 2017 ya está haciendo evalu eh, evaluación eh, utilizando esa técnica del prostoring, ¿eh? evaluación a distancia. Eh, ...por conceptualizar un poquito el tema este del proctoring... ...¿qué nos va a permitir?... ...pues lo que nos va a permitir es la realización de exámenes... ...tanto informatizado... ...como en papel, pero a distancia... ¿eh? Eh, ...fijaros, me aparece ahí la palabra papel, método tradicional... Eh, ...¿es lo correcto?... ...desde mi punto de vista no, ya deberíamos desviar esa, esos sistemas de evaluación... ...pero sí que es cierto que estas técnicas... ...nos permiten seguir realizando... Eso es examen a distancia mientras que el alumno lo hace en papel. ¿Eh? Hay tecnologías más que suficientes de monitoreo, de vigilancia, que nos permiten realizarlo. ¿vale? Aunque quizás lo correcto es no a, a exámenes informatizados, que nos permiten también tanto offline como online, las dos modalidades. ¿eh? Eh, nos va a permitir la, la, que la vigilancia pueda ser tanto visual como auditiva. ¿eh? Podemos usar la cámara de del portátil, este portátil que yo tengo aquí tiene una cámara, casi toda la tiene, podemos usar la cámara de nuestro dispositivo móvil, que todos los dispositivos móviles tienen cámara, o incluso podemos hacerlo acudir a salas presenciales que estén eh, habilitadas para este tipo de actividades, aunque yo creo, y vuelvo a insistir, que no es necesario, además... ...es mucho más cómodo que el alumno haga el examen en su casa... ...porque tiene un clima eh, más confortable... ...que le, le proporciona una mayor tranquilidad a la hora de realizar la prueba... ¿no? ...que es uno de los grandes problemas que nos encontramos... ...cuando los alumnos van a, a realizar lo, los exámenes en el aula... ¿no? Que, ...que se ponen más nerviosos, que están en un estado... Eh, ...el espacio físico con muchos alumnos... Bueno, pues to, ...todo eso se, se arregla vendiendo este tipo de, de tecnología... ¿eh? Eh, ...se suele monitorizar el ordenador, es decir, existen herramientas... ...ya sean con navegadores o con sistemas informáticos... ...que nos permiten monitorizar el ordenador, es decir... ...si yo te pido que haga una prueba en el ordenador... ...yo me puedo ya garantizar de que tú no vas a salir de esa ventana... ...para buscar información en internet... ...o, o cualquier otro archivo que tengas abierto... ...porque te estoy monitorizando y te estoy, no te permito salir de, de, ese, de esa pantalla... ...de ese espacio, por lo cual te da una cierta garantía... Eh, los exámenes pueden ser cualquier tipo, pueden desarrollarse preguntas abiertas, tipo T, eh, problemas de, de desarrollo, o sea, nos permite todo. ¿eh? Eh, ¿Qué es lo idóneo? Pues quizás lo idóneo es tirar un poco, tender un poco hacia los tipos T, ya sabemos que no es el sistema de evaluación preferido eh, por el profesorado. Pero sí que es verdad que en este nuevo sistema de evaluación línea, bueno, aparte de la evaluación continua, ¿eh? nunca nos olvidemos que no quiero.. Eh, Deja entender que creo que el único sistema de evaluación es el examen, ¿no? O sea, me estoy centrando en que la posibilidad de examen existe con la tecnología aunque ya es bien conocido que eh, obviamente es necesario la evaluación continua también. ¿eh? Pero, bueno, pues aquí en este caso, en este tipo de sistema quizás sea bastante interesante el uso de los tipos de... porque eso sí que permite un feedback inmediato al alumno. ¿eh? Mientras que si yo pongo un examen de desarrollo y tal bueno, tiene que cogerlo el profesor evaluarlo, pasar la nota. Bueno, participo en, en experiencias de, de docencia online, totalmente online, con algunas universidades que son virtuales 100%. Y bueno, pues sigue ese proceso, ¿no? Van, va el alumno a un aula, se le examen, ese alumno me manda mi examen, o sea, lo, la administración me manda mi examen, yo lo corrijo, se le da la nota, se le da una fecha para eh, la revisión, se publica, la, o sea, estamos ...trasladando el sistema tradicional a, a la, a, al, al modelo online, a la línea, ¿no? Pero a, seguimos haciendo lo mismo que hacíamos presencialmente. Yo lo critico mucho porque es como cuando empezamos con la virtualización. La gente se creía que virtualizar era coger tus apuntes, pasarlos a un PDF y colgarlos en la red. Pues no cometamos el mismo error con los sistemas de evaluación, ¿eh? Y bueno, deciros que existen ya bastantes estudios de buenas prácticas sobre el uso de este tipo de herramientas, o sea, que no os quepa ninguna duda de que se está usando, de que funciona bien y de que, de que hay experiencia. ¿eh? Voy a resaltar un poquito lo, las ventajas, los inconvenientes que nos podemos encontrar, eh, porque claro, evidentemente tampoco es la panacea esto, ¿eh? todo tiene sus inconvenientes, yo siempre digo que ...que las tendencias de los modelos Blender Learning... ...pues quizás aprovecha un poco las la ventajas de ambos modelos... no y, ...y aquí nos pasa exactamente igual... no eh, ...y bueno, como ventaja destacar... ...que nos facilitan los procesos evaluadores... ...tanto en forma como en fondo, como dije antes... ...o sea, evitamos las aulas saturadas de alumnos... ...una gran cantidad de alumnos... ...que se pueden estar copiando el uno al otro... Eh, ...y en fondo, o sea, evitamos esas situaciones de estrés... no de, ...del alumno se contagia, del resto de compañeros... ...de esa situación... Eh, nos facilita enormemente la actividad al poder realizar los exámenes prácticamente de forma global. ¿eh? Hacemos exámenes bastante más globales. Otra de las cosas muy buenas que tiene es que nos permite eh, definir niveles del estudiante en la evaluación. ¿eh? Se pues puede hacer exámenes más personalizados. Eh, como inconveniente, pues puede haber problemas eh, en los exámenes que requieren una parte más práctica. Eh, ya lo comenté antes, se puede hacer, pero sí que es verdad que, por ejemplo, pues si tienes que desarrollar un, un supuesto matemático, eh, hacer un procesador de texto, la resolución de un supuesto matemático es prácticamente imposible, necesitas ya un tipo de software más específico. Entonces ya estamos requiriendo licencias de software, ese, ahí es donde se nos puede complicar un poco. Eh, bueno, Juan Camarillo participamos en su tiempo en un proyecto ¿verdad? de, de ordenadores virtuales donde instalábamos software que el alumno podía acceder en remoto y utilizarlo. O sea, hay soluciones también, ¿eh? es evidente. ¿no? Eh, hay estudiantes que están más acostumbrados a, a la realización de exámenes en lápiz en papel. ¿eh? ...bueno, la, romper la barrera, ¿no?, de, del estado de confort, de, de la costumbre del alumno, ¿no?, eso también es un inconveniente... ...la gente muchas veces cuando le plantea, bueno, pues lo veo un mundo, pero bueno, ¿y esto?, ¿qué pasa?, ¿cómo yo me conecto aquí?, eh, ¿quién me certifica o quién me garantiza... ...y que no se va a modificar los datos?, ¿quién me garantiza el, eh, la seguridad de los datos?, de, de la, del almacenamiento de los datos?, se empieza a surgir una serie de inconvenientes o de... ...de situaciones que no son eh, del ámbito de confort del alumno... ...y eso pues, la, así que sea también un poco reticente, ¿no? Y eh, también hay una serie ahí de, de aspectos... ...que se pueden considerar tanto ventajas como inconvenientes... ...hoy en día son más considerados como inconvenientes... ...pero yo creo que dado la, la tecnología actual... ...es más una ventaja que un inconveniente... Y, ...y va un poco relacionado con lo que comenté antes, ¿no? ...con el tema de la seguridad y la integridad de, de todo el proceso, es decir... El alumno dice, ¿quién me, ¿quién me va a garantizar que aquí no va a haber una modificación de los datos? Que etcétera, etcétera, ¿no? Y todo el tema de, de la privacidad de datos, que ya incluso se ha hablado antes, ¿no? Y, y está a punto de salir una normativa nueva sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bueno, ¿cómo nos influye esto en el sistema de evaluación? También, bueno, pues, son una serie de pequeños inconvenientes que yo creo que, que en breve van a ser más ventajas que inconvenientes. ¿eh? ¿Dónde se puede aplicar el Proctoring? Bueno, pues desde los campos virtuales, que es obvio, a reclutamiento de personas online, eh, formación en territorios con dispersión geográfica, como pasa aquí en, en Canarias, con distintas islas, etcétera, etcétera, eh, Para nuevas formas de enseñanza, eh, como la realidad aumentada, que ya, bueno, pues implica otra serie de, de tecnologías, eh, procesos de enseñanza y aprendizaje asíncronos y síncronos, eh, ...certificación de, de competencias y capacidades con los MU, etcétera, etcétera... ¿no? ...yo creo que tiene un gran eh, ámbito de actuación o de aplicación... ¿no? ...o incluso en la docencia presencial, o sea, nosotros podemos impartir la docencia presencial... ...donde ya todo el mundo hace uso de las tecnologías como apoyo a la docencia presencial... ...pues también podemos utilizar esta herramienta o ese tipo de herramientas... ...para eh, trasladar la evaluación más allá del espacio físico del aula, ¿eh? aunque... ...completamos las clases en el espacio físico... ...dentro de, del apoyo a la docencia presencial, ¿no? Y bueno, pues no me quiero extender más... ...y deciros que, bueno, que el Proctoring ...pues hoy en día se, eh, aparece como es una forma de realizar pruebas y exámenes... ...de una mayor calidad, ¿eh? Eh, Nos va a permitir mejorar muchísimo la calidad de, de, la, de la evaluación... En, ...en la docencia online... Y que sé, yo creo que bueno, en un breve espacio de tiempo, eh, hablaba el otro día también con Juan Camarillo, que, que esto, las tecnologías con todo el tema este de la realidad aumentada, de, bueno, el big data, etcétera, etc., en cinco años va a haber una importante revolución en todo el ámbito educativo. Y que yo creo que, que ahí tendrá ya su espacio todo lo que es este tipo de técnicas, y, y no solo en lo virtual, sino también en lo presencial. Eh. Muchas gracias. Gracias a ti Alfonso y cedemos el turno a Carolina R. Catalina, Catalina, R. Catalina. R. Catalina, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina bueno. Daniela Burgo. Como no como es Daniel, no hay problema. Bueno, está claro que me han cogido aquí a salto de mata para sustituir a Daniel Burgos, cosa que es muy difícil, pero bueno, eh, estoy aquí eh, aprovechando que tenía también algunas cosas relacionadas con calidad. Pues me han invitado a subirme y digo: bueno, pues cinco minutos podemos hablar. Lo único que. La presentación no la hemos puesto. ¿Lo tenéis aquí? Me tenéis que disculpar porque voy a utilizar un, dos o tres slides de otra presentación. Sí, sí, sí, sí. que había saboteado el avión de Daniel. hombre, tenía ganas de participar en esta jornada pero no sabía cómo hacerlo pero hasta ahí no, no llegaba ¿eh? Ahí, eso. bueno eh, voy a poner solo tres o cuatro utilizando esta, esta presentación y, y sobre todo comentar un poco, porque eh, el, el, el hecho de estar aquí o presentar estas líneas es porque mm, nosotros hemos estado trabajando fundamentalmente el tema de la calidad, pero desde lo que es la calidad pedagógica de los cursos MOOC. Y aunque es un formato de enseñanza en línea muy específico y no es aplicable directamente a toda la enseñanza. En línea, sí vamos a ver que hay algunos aspectos coincidentes y algunas cosas que, además, hemos estado aquí hablando en, a lo largo de, de la mañana y, además, en esta mesa y ahora y ahora veréis. ¿no? Eh, utilizando, por ejemplo, eh, la presentación, eh, un, una, una clasificación que hizo el profesor Albert Sangra eh, a partir de la revisión sistemática de una serie de artículos científicos sobre la, la calidad pedagógica de los cursos MOOC, eh, él señaló eh, cuatro, cuatro modelos, aunque hay algunos más, pero eh, más o menos quedan todos recogidos. El modelo de Alemán, Sancho, Vinuesa y Gómez del año 2015, el modelo de Rosabel Roy, Mengual y Suárez del año 2014, el modelo de Martín González y García, eh, basado también en la guía Fortis que tenemos aquí a... A, al profesor Infante que participaba en esa, en esa guía y que sí es de enseñanza en línea, donde se recogían una serie de criterios, y luego el modelo de GEA, que aunque aquí se cita el, el año 2015 eh, GEA también llevaba trabajando en, lo, en estos modelos de, con, con bastante anterioridad este, este modelo precisamente está basado en, en la propuesta que la Universidad de Murcia hizo sobre un instrumento que le denominamos UMUMUC y quedó recogido en el informe de la CRUETIC, del, del subgrupo de trabajo de, de formación y criterios de calidad pedagógica, y recoge precisamente este modelo, que es un poco el que os voy a comentar yo. Eh, eh, como veis, en, esta, eh, pequeña, eh, eh, en, en el cuadro aparecen las distintas dimensiones que los distintos autores eh, centran su atención cuando hablan de la calidad pedagógica de, de, de, un, de un curso o una acción en línea, ¿no? Los contenidos, el enfoque pedagógico, las tutorías, la evaluación, el tema de metodología, planificación, recursos, calidad de resultados y el modelo de, de GEA, el último, el que está basado en, la, en, en el tema de en la… ...en el instrumento real, eh, realizado por la Universidad de Murcia... ...precisamente está eh, diseñado a partir de la revisión... ...de distintos modelos teóricos sobre calidad pedagógica... ...en enseñanza en línea... ...fundamentalmente centrados o, o, o escorados un poquito... ...para lo que es la, los cursos MOOC... ...pero también recogen otros, otros criterios... ...que están relacionados con lo que es la, la calidad en general... ...de las, de las enseñanzas en línea... Eh, ...aquí, eh, precisamente en ese artículo... Eh, también aparecen como siete criterios, que son los, lo, las dimensiones en las que casi todos los autores que han escrito sobre calidad pedagógica eh, ponen su atención y que tienen que ver pues, con lo que es la planificación del curso, la, la, la, calidad pedagógica, la, la calidad de los contenidos, el tema de metodología, que lo hemos comentado aquí, los recursos y actividades que se realizan, la motivación de los alumnos se considera como un aspecto fundamental. Temas de comunicación, interactividad y el tema de evaluación y certificación. Eh, concretamente, el instrumento. Yo os voy a dar así algunas pequeñas líneas del instrumento de, del UMUMU porque está basado en esa. En, en, en, en, en, en, le llamábamos modelo tridimensional basado en tres dimensiones: una era planificación y gestión. Eh, y acreditación, era ver en qué medida las acciones formativas incluían los aspectos de planificación del curso o qué tipo de acreditaciones a qué tipo de acreditaciones daba lugar. Eh, la segunda dimensión estaba referida al tema del diseño del aprendizaje y tenía dos subfactores: el diseño didáctico instruccional, y lo que era el tema de los contenidos. En la parte de diseño instruccional eran aquellos cursos que tenían una guía didáctica donde se aparecían los objetivos, los contenidos que si estaban relacionados con dichos objetivos, eh, si... ...se definía la carga de trabajo eh, para el estudiante y era adecuada... ...si además existían distintos tipos o niveles de contenido... ...en función de los, de los estudiantes, es decir... Si, ...si teníamos en cuenta las características, el, el idioma... ...algunas condiciones previas de los estudiantes... ...y luego respecto a los contenidos... Eh, eh, se veía eh, todo el tema si eran contenidos de calidad es decir, por ejemplo si los contenidos se presentaban de forma hi hipertextual o si favorecían la interactividad si la calidad de los materiales audiovisuales era correcta porque habíamos visto muchos vídeos que era eh, pues a lo mejor eh, la locución del, del profesor por ejemplo no era correcta o la forma de, de interaccionar. Eh, también se veían aspectos relacionados con eh, si se incluían distintos itinerarios eh, formativos en función de, de la interactividad o de los niveles previos de, del estudiante. Y también veíamos... Eh, si las actividades que, que se organizaban en, las, en los cursos de eh, MOOC eran innovadores, si incluían elementos como eh, síntesis, esquemas, esquemas conceptuales, mapas conceptuales, si además si incluían eh, o permitían la organización flexible del tiempo para los estudiantes, es decir, eh, bastante pormenorizado en una serie de indicadores que iban en cada una de las dimensiones y sus factores, pues eh, uno podía chequear si su acción formativa respondía un poco a, eso, a esos criterios, ¿no? Eh, por ejemplo, que además se ha comentado el tema de la evaluación. La evaluación pues si contenían pruebas de evaluación parciales o si incluso eh, eh, se planteaban autoevaluación, si había cierta progresión o comprobación de la progresión del alumnado, por lo que comentábamos antes de la evaluación también eh, formativa o más continua, eh, temas de, de tipo de, de autoevaluación que se hacían, ahora os, os daré algunos datos eh, referidos a, a la experiencia y al conocimiento que tenemos de los cursos MOOC donde los distintos estudios muestran que hay algunas cosas que tenemos que mejorar en ese sentido. ¿no? Como veis, es un instrumento que te permite ir chequeando en cada una de esas dimensiones, pues un poco si vas cumpliendo esas cuestiones. Nosotros trabajamos sobre para eh, con los eh, profesores que asistían a los, a los cursos para a, eh, hacer el diseño del curso y mejorar su calidad, pues eh, en esa serie de... ...eran los, los indicadores más valorados... ...es decir, si consideraban... Eh, ...qué aspectos consideraban que eran los más importantes... ...a la hora de definir la calidad de un curso ¿no?... ...y entonces casi todos venían a, a hablar sobre todo... ...diseño, el diseño y la planificación... ...lo consideraban muy importante... ...y sobre, sobre todo todo el tema de las actividades... ...y tareas de aprendizaje y evaluación... ...era uno de los más destacados... ...pero también... Eh, en los últimos años, además, eh, se está centrando la atención en la necesidad de promover la interactividad y la participación de los alumnados y por eso, bueno, esta mañana han estado hablando de la figura del facilitador, del curador de contenidos, etcétera, ¿no? Pero son aspectos muy importantes. Y el tema de la evaluación. Con respecto a esto, me salto todo, si quiere bajar… <coughs> Eh, cuatro o cinco ideas para que consideramos esenciales a la hora de esta valoración eh, de cómo podemos valorar la calidad pedagógica de, la, de las acciones formativas eh, basadas en estos estudios, los distintos autores vienen a decirnos que aquellos, guía, aquellos cursos que tienen una guía didáctica son, son considerados como eh, que, tienen, o que tienen más probabilidad de tener más calidad en relación a aquellos que no tienen esa guía que el hecho de haber definido los objetivos pedagógicos, las actividades, los contenidos, era, era un elemento importante a la hora de definir esa calidad pedagógica o del aprendizaje que los cursos de formación, los cursos de, de, eh, en línea podían eh, proporcionar. Y eh, como dato curioso, los elementos en los que más difieren eh, a la hora de valorar la calidad pedagógica de estas acciones formativas van referidas a contenidos, recursos, actividades y evaluación. Por ejemplo, donde más variabilidad se veía y donde no hay menos coincidencia es que hay un, hay un número muy elevado de eh, porcentajes de evaluación que utilizan solo una única herramienta, que es el test, frente a otro tipo de herramientas de evaluación, como puede ser la simulación, el juego de rol... Eh, casos o portfolios electrónicos entonces estaban muy centrados en el tipo de evaluación era el tipo test y eh, encontrábamos también eh, algunas diferencias en eh, los test estaban mal redactados entonces eh, se señaló como un elemento a prestar atención en las evaluaciones que hacíamos eh, el, el, el, el ir modificando las actividades de evaluación que se, que se realizaban en los cursos porque tenemos tendencia a utilizar formatos todavía muy tradicionales asimismo, todo lo que eran las actividades se consideró también como un elemento que había que trabajar más para mejorar lo que era la calidad de esos, eh, de esos eh, cursos luego do, dos elementos y uno es el que está, estamos aquí comentando todo el tiempo, es eh, la necesidad de investigaciones más de buena práctica, que nos vayan dando guías de cómo eh, trabajar en, en temas de calidad... ...y sobre todo, pues lo que estamos diciendo a lo largo de todas las jornadas... ...la importancia que tienen los, las competencias y los roles de los docentes en línea... ¿no? ...era la formación, lo hemos dicho además aquí en la mesa... ...creo que la formación es muy importante... ...la formación del profesorado... ...y también trabajar esas nuevas funciones... ...que también Manuel Aria nos estaba comentando esta mañana... ...de la facilitación, de la curación de contenido... ...porque todos aquellos elementos que favorecen el que las acciones formativas en línea sean más interactivas, más dinámicas, más colaborativas, es la línea eh, que se entiende en, en la que debemos un poco seguir avanzando y mejorando. Y bueno, yo por mi parte creo que ahora si queréis en, en el turno de, de preguntas pues abierta cualquier otra intervención, y, y nada, un poco ya creo que tenéis algunas líneas si y cualquier cosa ahora podemos comentarlas. Muchas gracias.